Cuando hemos estudiado la teoría de la decisión, hemos supuesto que los individuos eran neutrales ante el riesgo. En efecto, hemos utilizado un criterio para la elección entre distintas alternativas que consistía en la maximización de la ganancia esperada, la maximización del valor esperado monetario de las distintas alternativas. Sin embargo, en el mundo real observamos que eh, los individuos muestran distintas posturas ante el riesgo. Unos son más osados, más arriesgados, otros son más precavidos, más conservadores con su dinero. Muestran distintas posturas ante el riesgo. Si no, no existirían las loterías. Imaginad la lotería de Navidad. Si uno comprase el 100% de los boletos de los billetes de Lotería de Navidad, ganaría absolutamente todos los premios, todos los reintegros, todas las pedreas, el gordo, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, estaría perdiendo probablemente un 40% de su inversión. No sería racional hacerlo, no sería racional, utilizando el criterio de la maximización del valor esperado monetario, el jugar a la Lotería. Y es algo que existe. Otras personas, por el contrario, eh, toman decisiones más conservadoras, con mayor renuencia ante el riesgo. Ante la alternativa de llevar su dinero al banco y obtener una rentabilidad de un 2%, pongamos por caso, anual. O dejar ese dinero en casa, pues hay personas que lo dejan en casa, renuncian a ese 2%. ¿Por qué motivo? por ese posible riesgo de que el banco quiebre o de cualquier cosa similar que le pudiera hacer perder su dinero. Mientras que lo, si lo tiene bajo el colchón, consideran que lo tienen más seguro. en una caja fuerte en su casa tal. Bien, son distintas posturas ante el riesgo. Vamos a estudiarlo en este vídeo. En todos los vídeos anteriores hemos utilizado el criterio de la maximización del valor esperado monetario para elegir entre distintas alternativas. Este sería el caso de individuos que fuesen neutrales ante el riesgo. En un problema de decisión como el que tenemos en pantalla, en el que hay que elegir entre la alternativa A y la alternativa B, vemos que la alternativa B nos ofrece un pago, un resultado de 12, mientras que la alternativa A nos ofrece un pago de 20 con probabilidad de 0,5 y 0 con una probabilidad de también de 0,5. En este caso, si calculamos el valor esperado monetario de la alternativa A, nos daría 10, puesto que lo hallaríamos multiplicando los pagos por sus correspondientes probabilidades y sumándolo, es decir, 20 por 0,5 más 0 por 0,5, que nos daría 10, y entonces tendríamos que elegir entre la alternativa A con una ganancia esperada de 10 y la alternativa B con una ganancia de 12. En este caso, obviamente, utilizando este criterio de la maximización del valor esperado monetario, dado que el, la ganancia esperada de B es mayor que la de A, puesto que 12 es mayor que 10, elegiríamos esa alternativa B. B sería la decisión óptima. Bien, ¿qué ocurriría si un individuo fuese amante del riesgo? Si un individuo es amante del riesgo en lugar de neutral ante el riesgo, como hemos visto en el ejemplo anterior, podría ocurrir que, haciendo ese cálculo, viendo que la ganancia esperada de la decisión A fuese 10 y la ganancia de la decisión B, 12, aún así podría elegir la eh, alternativa A. ¿Por qué podría pasar esto? Pues si es amante del riesgo, es decir, podría estar intentando conseguir ese pago de 20. Sabe que tiene una probabilidad de un medio de, de conseguir un pago de 20. Eh, le sale rentable en su modo de afrontar este problema. Le sale rentable incurrir en ese riesgo de poder obtener un pago de cero. ¿vale? Por ese intento de eh, conseguir 20. Aunque la ganancia esperada de la decisión A fuese menor que la de la decisión B, pues a muchas personas les podría interesar optar por la alternativa A. Bien, eh, la tercera posibilidad es individuos que muestren aversión al riesgo. Como veis, aquí he modificado ligeramente los pagos, puesto que en la alternativa B le he puesto un pago de 8. Eh, los pagos y probabilidades de la alternativa A permanecen constantes. Bien, si aquí calculásemos como hemos hecho en los casos anteriores, la ganancia esperada de la alternativa A nos daría 10, mientras que la alternativa B nos da 8, que es una cantidad menor. Y aún así, habría gente que preferiría la alternativa B a la A. ¿Por qué? Por ese miedo a poder obtener el pago cero, si optan por la alternativa A. Con una probabilidad de un medio, y vas a obtener un, un pago de cero pues prefieres, eh, prefieres no arriesgarte, prefieres asegurar y quedarte con ese pago de 8. Eso serían individuos que mostrasen aversión al riesgo. Visto esto, nos surge un concepto que vamos a estudiar a continuación, que es el del equivalente cierto. La definición del equivalente cierto es la que tenéis en pantalla. Es la cantidad de dinero que le proporciona al individuo la misma utilidad que enfrentarse a la lotería. Vamos a verlo con el ejemplo anterior. En este ejemplo, en el que considerábamos un individuo que mostraba aversión al riesgo, veíamos que eh, ante la alternativa A, en la que tenía una ganancia esperada de 10, pero que esto lo conseguía con un riesgo, con un, por, puesto que existe una probabilidad de un 50% de ganar 0, el individuo normalmente iba a preferir, esta alternativa B que le ofrece un pago de 8, un pago cierto de 8, puesto que como decíamos mostraba aversión al riesgo. Bien, tal vez si el pago de la alternativa B fuese 7, pues también seguiría prefiriéndolo frente a la alternativa de A, en la que aunque el pago esperado sea de 10, pues sigue manteniendo ese riesgo. Y, Llegará a algún punto, supongamos que sea eh, un valor como 6 en la alternativa B, ante el cual el individuo se mostrase totalmente indiferente entre la alternativa A y la alternativa B. Esa, esa cantidad de dinero que le ofrece la misma utilidad que jugar la lotería es lo que conocemos con el nombre de equivalente cierto. 6 sería, por tanto, el equivalente cierto de la lotería que tenemos representada ahí, que nos arroja unos pagos de 20 y 0, con probabilidades de 0,5 y 0,5 para ese individuo concreto que estamos suponiendo con aversión al riesgo. Junto con este concepto del equivalente cierto está el de la prima de riesgo. Son dos conceptos que vienen muy ligados. ¿Qué es la prima de riesgo? La definición de la prima de riesgo nos dice que es esa cantidad de dinero a la que está dispuesto a renunciar un individuo, para evitar el riesgo. Así, volviendo al ejemplo que estábamos siguiendo, en el que teníamos ese equivalente cierto de la lotería, de 6 euros, el valor esperado monetario de la lotería era 10, ¿verdad? En la alternativa A, el valor esperado monetario, la ganancia esperada, era 10. Y él se conforma con 6, con certeza. Por consiguiente, la prima de riesgo es la diferencia entre ambos valores. Es esa cantidad de, diner de dinero a la que estás renunciando por tener certeza de ganar al menos 6. Y así no correr con la incertidumbre, con ese riesgo eh, de llegar a tener un pago cero. que Es lo que podría ocurrir si sigue la alternativa A. Esa diferencia entre el 10 y el 6 es la prima de riesgo, como vemos. Bien. ¿Qué forma tienen las funciones de utilidad de los individuos en, en función de cuál sea su actitud ante el riesgo? La que tenemos ahora mismo en pantalla es la función de utilidad de un individuo que muestra aversión al riesgo. En estos casos la función de utilidad, que es esta eh, curva roja que tenemos, eh, son cóncavas respecto del origen. Esto es así porque el la utilidad que nos ofrece el valor esperado monetario de la lotería es superior a la utilidad de la lotería. En estos casos existe una prima de riesgo que, como hemos comentado anteriormente, la diferencia entre el valor esperado monetario de la lotería y el equivalente cierto, que lo tenemos medido en el eje horizontal, en el eje de acisas. la prima de riesgo. Bien. Si un individuo fuese neutral ante el riesgo, su función de utilidad, que es esta línea roja, sería una línea recta. Que es el caso que hemos estado considerando cuando no teníamos en cuenta la utilidad, sino el, la maximización del valor esperado monetario. Y, finalmente, la tercera posibilidad es individuos que muestren amor por el riesgo. Aquí vemos que la utilidad que nos reporta el equivalente cierto es igual a la utilidad de la lotería, es superior a la utilidad del valor esperado monetario de la lotería. Eso solo puede ocurrir cuando la función de utilidad es convexa respecto del origen. La prima de riesgo en este caso sería negativa, la diferencia entre el valor esperado monetario y el equivalente cierto. Bueno. Espero que os haya quedado claro las distintas posturas ante el riesgo y lo que ello conlleva, así como los conceptos del equivalente cierto y de la prima de riesgo. Nos vemos en algún que otro vídeo más. Hasta luego.